Uh. Uh. Uh. Ay, ese chino es oh, no, no. Ese no Ese se me hace Yang que es... Willy Está misterioso el chino eh, Ese se me hace que es hackercito 150 me dices No, está difícil verlo. Uy, Uy dónde? No, okay. ¿Cómo se llama el que te bajó? ¿Cómo se llama el que te bajó? Eh... Nita. Uy, sí, sí, sí, sí. me dio de... con ballesta. Con una ballesta? ¿Con, con Una ballesta. Oh, es hacker, wey. No, no, es hacker, güey. es hacker. güey. Hijo de... Te hay que denunciarle en... eh, eh... hacker, hacker, vi... de... hacker, hacker de mí! Hacker de mierda. Hacker. Hacker report, report, report Ay, mira, Hacker. Mira, mira, report Hacker, report Report report Report report report Reporten. report Lupa. Dale, a ver Métete, métete Bien, eh, sí, André y Leo eh, Y sí, mamá y Leo se han ido al cine María. Y André se ha ido al A jugar fútbol Entra, ¿A quién falta entrar? No, no y mamá entró. y Leo se han ido al cine No, ellos no van a entrar A ver sí, ya sí, sí, sí, Rafa, ah, ¿qué tú, Cuida ahí, la, cuidado con la puerta Uy. Ah, la dile ¿A ¿Qué Hacker mal you hacker f more hacker, you're reported. You're reported, hacker ¿Qué haces? <risa> oye, oye, chécate el dolphin eh, chécate el dolphin. Puta eres un hacker, wey. <cười> Sigue matando, no, ya que. Tiene ve. No, ya, esta partida de fuego ya. Ya, ya fue, güey. Sí. Uy, miren al Dolphin, Es, da, pero puta, es que el, es que estoy hablando y, y parece que es Qué está matando todo? Pero es que sí, wey, es, es sí. que es retrasado, güey, retrasado. Retras ah, no, ya lo vi. Que no ¿Dónde bro? está? Está arriba, está arriba en la colina. Ah, ah, no. Está arriba en la colina, ya fue. Pues yo no voy a darle ¿Qué, qué mi si, sí, si, sí, si sí, no le dice Kill. El Kilo, wey. Ah, ¿la viste eso? Sí, güey.